Hola amigos, bienvenidos a este video, vamos a ver un programa portable que sirve para eliminar virus. Funciona como un antivirus tradicional, sino que está centrada ya en la eliminación de virus, más que la prevención. Lo podemos descargar gratis desde la web oficial. Aquí la tenemos, McAfee Stinger. Abajo del todo está el enlace para descargar. Vamos a ir a por la de 64 bits. Es el sistema operativo más común. Como siempre, Windows lo detecta todo como dañino. No pasa nada, le damos a descargar. Tenemos el archivo aquí. Vamos a ejecutarlo. Aceptamos los términos. Vamos a decirle dónde queremos que escanee. Voy a elegir solo una partición para que, se, para que tarde poco. El escaneo. Le damos a escanear. Está buscando virus. Si detectara alguno, aparecería justo aquí. donde Está el cero en rojo y la limpieza aparece justo debajo. Vamos a darle a más detalles. Obviamente, como no ha detectado nada, pues no, no hay nada que enseñar. La verdad que es bastante lento, si le da más canas todo el disco duro, puede que se tire horas. ¿eh? Ya ha terminado, pero no hay nada que enseñar porque está todo limpio de virus. Vamos a darle a DON.